Hola streamer, si buscas ser patrocinado por Buya este video te servirá ha llegado tu momento de estar pineado y aparecer en la pantalla principal del canal recuerda entrar en el apartado ver más, luego te diriges donde dice eventos Buya ingresas y verás que serás promocionado si tu evento le llama la atención a los moderadores del canal lo cual te darán estas increíbles recompensas que esperas ve e inscríbete y recuerda tener una buena presentación para el evento y una buena idea Llamativa para que pueda ser elegido, mucha suerte, Stremer. Nos vemos en la próxima.